Te conté cómo me hirieron y lo hiciste mejor que ellos. Pienso en todo lo que viví junto a ti y aún no puedo creer que hayas sido capaz de eso. Me duele, me duele bastante, pero tranquila, tranquilo. Yo voy a progresar. Yo soy un ganador. Yo voy hacia arriba. Me va a ir excelente. No lo pongo en duda en ningún momento. ¿Y tú? Lo estás poniendo en duda, ¿verdad, amigo? Amiga. Tranquilo, tranquila. Estás en el lugar ideal. Sí, vas a reflexionar. Así que... Bienvenidos a V-Lifers. Soy Ricardo Niño. Y lo que quiero en este momento es que cierren los ojos. Se pongan los audífonos. Se tranquilicen. Se conecten con mi voz. Que esto apenas... Va a comenzar Vamos a respirar Vamos a tranquilizarnos Escúchame muy bien Que esto va a empezar ahorita mismo Y te necesito arriba, ok Pero para eso quiero que te quedes hasta el final del video Para que entiendas todo esto Hoy creo que lo peor que pude haber hecho fue decirte cómo me hirieron porque al parecer te di las armas para destruirme por completo. Por lo que veo, te inspiré. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que en el fondo sabía tus intenciones. Pero no. Yo quise seguir ahí. Porque sí. Soy terco. A veces pienso que me lo merezco por ser tan ciego. Notaba cómo le prestabas más atención a otros, pero preferí ignorar todo eso porque... ¿Por qué? <risas> sí, porque según yo no quería sufrir sin saber que al final ese sufrimiento en realidad iba a ser el doble. Aún recuerdo cómo me criticabas, lo mal que me tratabas, me hacían sentir como una basura, pero aún así seguía ahí. Pero amigos, eso no fue lo peor, no, lo peor fue que decidí cambiar por ella, muchas cosas me apasionaban, las dejé a un lado, de hecho estaba pensando en cambiar de trabajo porque en el que estaba ella decía que no servía para nada, de hecho en más de una ocasión me llamó incapaz porque algunas veces no pude complacer todos sus caprichos, vaya que jugó conmigo como le dio la gana. Lo hizo hasta cansarse. Ella sí que sabía jugar. Sin embargo, hoy no me siento tan mal. No les voy a mentir que en su momento me sentí algo decaído. Pero te agradezco por ayudarme a abrir los ojos. Cuando aquella noche te pregunté: ¿Qué te está pasando? ¿Por qué me estás haciendo tanto daño? Y tu respuesta fue: El daño lo te lo estás haciendo tú solo. Recuerdo también haberte reprochado por no Por haberme destrozado el corazón Y sí suena cursi pero lo hizo Y lo destrozó aún Aún más cuando me dijo que eso simplemente no era su problema Y es que aún recuerdo cuando te conté todo lo mal que me había ido en Y cómo me habían tratado Y me pediste que confiara en ti Y yo como un estúpido lo hice Confié con los ojos cerrados Mi atención solo se centraba en ti No me juzguen por favor La verdad estaba enamorada Enamorado Y bueno ustedes ya saben Las estupideces que solemos hacer algunos por amor Te pedí que no me hicieras daño Te comenté que ya estaba cansado de todo Pero que por ti Lo podía intentar una vez más a simple vista, me pareciste una chica que... ¡Wow! Sí que valía la pena. Pero con el tiempo fuiste destapando cada parte de ti. Y no te lo niego, dudé muchas veces de si seguir o no. Pero lo hice porque de verdad quería algo contigo. No duradero porque el futuro es incierto, pero sí algo bonito, algo sincero, algo puro. Hoy entendí que, en realidad... Nunca te importé. Que en realidad solo jugaste conmigo. Pero no voy a negar que fuiste una gran piedra en mi camino. Una piedra que la verdad me costó mucho hacer a un lado. Una piedra que me hizo dudar de mí. Una y otra vez. Pero al final lo logré. Logré alejarte por completo de mi vida. Y en ese momento comprendí lo mucho que valgo y de todo lo que soy capaz. Tal vez te escuche un poco egoísta o como le quieran llamar, pero yo merezco más, merezco a alguien que tenga las mismas ganas de quererme tanto como yo a ella, alguien que quiera seguir como yo y surgir, alguien que quiera crecer, alguien con que pueda conversar a gusto, alguien que se vuelva mi mejor amigo y amante a la vez. Porque, seamos sinceros, eso es lo que todos soñamos, ¿no? Un compañero de vida que nos permita ver el mundo desde otra perspectiva, una más hermosa por así decirlo. Hey, si te sientes identificado, ya sea que hayas atravesado algo así, pero aún quedan secuelas o que te encuentres en este mismo momento en una situación similar, amigo, querido amigo, querida amiga, te digo, vales más que eso. No permitas que alguien te cause dolor, no permitas que se burlen de ti. Lo sé, estás muy enamorado o enamorada para abrir los ojos. Y tal vez te cueste abrir ambos de la noche a la mañana, pero al menos abre uno y comenzarás a darte cuenta del rumbo que ha tomado tu vida. Tal vez el dolor no te permita ver más allá y eso lo entiendo créeme que sí, pero inténtalo intenta contrarrestar ese dolor que no te deja ver por ti ese dolor que se ha apoderado de tu mente y corazón, ese dolor que te ha cambiado por completo, convirtiéndote en una marioneta más, porque sí eso es lo que eres, la marioneta de alguien que no te merece la marioneta de alguien que solo te busca para pasar un buen rato ¿vas a continuar haciendo a un lado tu felicidad? por darle... La de alguien más No, detente, no lo hagas Piensa un poco en ti, quédate más En esta vida Lo verdaderamente importante es tu felicidad No te imaginas cómo me duele y me molesta A la vez saber que hay personas Que no quieren aceptar lo que ocurre a su alrededor Yo no lo hice cuando te vi De hecho mi proceso de sanación fue muy largo Por eso quiero evitarte esas largas Horas de dolor. Que la verdad en ocasiones suelen ser más que insoportables. Y es que... Es un sentimiento tan horrible que... Incluso llegamos a pensar que no estamos hechos para amar. Y no. En realidad sí lo estamos. Sí lo estás. Estás. Vamos. Yo sé que tienes un corazón enorme con unos hermosos sentimientos... No permitas que alguien llegue y haga con ellos lo que quiera. Por favor, no lo hagas. Piensa en ti. Piensa en tu felicidad. Y vas a ver cómo todo va a mejorar. Cómo te vas a sentir mejor. Cómo te vas a sentir tranquilo. Cómo te vas a sentir en paz. Estoy seguro de ello. ¿Y tú? ¿Por qué lo dudas? Si has llegado a este punto del video, por favor, déjame en los comentarios un emoji de una mariposa, así sabré que llegaste hasta el final, así sabré que te está gustando el video, así sabré que eres fiel a The Lifers, fiel a lo que hablamos, fiel, porque estamos para ti. Por favor, de estar en tus posibilidades, regálame un buen like, suscríbete. Activa la campanita para que te avise cada que suba algún video y comparte este video con tus amigos o amigas, para así poder llegar a muchísimas más personas. Nosotros acá en BeLifers nos despedimos. Hasta la próxima, querido o querida amiga. Soy Ricardo Niño y que Dios te bendiga.